La televisión se ha convertido en uno de los pasatiempos más importantes y de mayor influencia en la vida de los niños. Los niños almacenan todo tipo de información que reciben, sean de la escuela, de sus padres, de un cuento y por supuesto de la televisión. Uno de los principales obstáculos en el hogar para que este sea un ambiente propicio para el estudio, la lectura y el desarrollo intelectual es la televisión. horas y 40 minutos. Así, el consumo de televisión por parte de la infancia supera el de cualquier otro bien o servicio. Por otro lado, hay nuevos hábitos que deben hacernos reflexionar, como la presencia cada vez mayor de televisión en el dormitorio o la preferencia de programas para adultos. La televisión es una fuente efectiva para la formación de actitudes, la adquisición de habilidades y la formación del comportamiento del niño. Es un medio de socialización. Los niños ven la televisión para distraerse, reducir las tensiones y obtener información. Además, hay niños que ven la televisión porque desde muy temprana edad les fue impuesta, y a ellos no les queda otro remedio. La televisión es la actividad líder de los niños. El tiempo que ellos dedican a la televisión varía en función de la edad, el sexo, la clase social y está directamente relacionada con el tiempo que dedican sus padres a ver la televisión. Por tanto, los padres deben ser un ejemplo. No es justo achacar a un solo medio de difusión la información y el entretenimiento que reciben los niños. Cuando en el ambiente del hogar está muy arraigada la costumbre de ver la televisión, los niños suelen adoptar esa misma actitud por imitación e identificación. En muchos hogares, la televisión ejerce el papel de compañía, una especie de niñera para. habrá apetito para el mismo tipo de estimulación.